Se entregó la mañana de este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional un hombre acusado de matar al cuñado en medio de discusión en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. José Ramón Geraldino está acusado de ultimar a Jesús Concepción Enríquez cuando se encontraban en la celebración de un cumpleaños. Al ser cuestionado en torno a lo sucedido, afirma está arrepentido y que actuó para defenderse de la agresión. No, la discusión pasó porque él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 que él vivía en la casa ya de todos. no, eso, eso no, eso no, nunca ¿te sientes, ¿Te sientes arrepentido? claro que sí ¿Te claro que sí. ¿Te claro que sí. habían tenido problemas ustedes? no, discusiones así solamente nada más de, de familia familiares aseguran que el agresor también resultó herido agrega todos conocían de que el hoyo no era bueno y mi hermano estaba desarmado y cuando él le cogió un colín le dio un machetazo en la cabeza que está gravemente herido, está herido en, el, en un dedo tiene una puñalada aquí que tiene brazo hinchado y todo ha golpeado. Pues mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Pero yo y mi mamá y mi papá le dijimos que es mejor entregarse porque él mató a un ser humano, pero todos sabemos y en su comunidad quién era el muerto, que adelante de mi hermano no era un hombre serio. Su misma familia lo sabe y tiene que reconocerlo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.